Bueno, bienvenidos todos, somos Nico y Sophie de Chile Create. Hoy vamos a pasar a buscar a Franco y a Joaquín. Vamos a salir a sacar unas fotos. Son dos fotógrafos de amigos nuestros. Van a quedar los links acá abajo. Hoy Rufina no nos acompaña. Sí, tuvo que quedar en casa. Creemos que vamos a ir al Parque Nacional. En el Parque Nacional no se puede ingresar con perros. Así que acompáñenos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estoy siendo filmado? Ahora sí, intro, estamos todos. Estamos todos. Él es Franco. Hola. Él es Joaquín. Nico ah, ¿Y no. a dónde vamos? Al parque. Ahora <risa> <risa> sí estamos todos. La idea del video de hoy es que conozcan a los chicos. Hoy vamos a ir al Parque Nacional, sacar unas fotos. ¿Qué haces, tú? Hace, ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Son acá de la provincia? Sí. Recientes provinciales son 80 pesos por persona. Hoy ya no, no pagaría? Chicas. Ahí, 3.40. Luego. Eh, hey, mostrame los tickets. Bueno, estamos ya dentro del Parque Nacional. Vinimos a Ensenada Zaratiegui. Vamos a caminar acá un poco, aprovechar que el día está lindo, sacar un par de fotos. Allá se ve. Esa es la última estafeta postal. Ahí si vienen con las excursiones, normalmente paran. Pueden sellar el pasaporte y todas esas cositas. Eh, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a ir directamente hacia allá, caminando más o menos unos 10, 15 minutos. Se lleva una bahía súper linda. Así que vamos directo por ahí. sí no. Sure. el video de hoy no era mostrarles el parque nacional en sí, sino mostrarles un poco las fotos que hacen los chicos, cómo es su manera de sacar fotos también y la idea también es poder preguntarles a ellos qué les hubiese gustado que les digan cuando empezaron a sacar fotos, pero no las respuestas clásicas, no las respuestas que vemos normalmente en todos los posteos y como esas frases inspiracionales y etcétera, Sino cuestiones más crudas, un poco más de adentro, así que vamos a ver qué fue lo que dijeron. Simpson. bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Voy, a tirar mal... Voy a tirar varias cosas de boletitas, dale. dale. ¿Qué, te ¿Qué te hubiese gustado, Franco, que te digan cuando empezaste a sacar fotos? Me hubiera gustado que me digan que hay que copiar más. Esto es polémico, pero yo creo que hay que copiar mucho a tus influencias, ¿entendés? Y tomar un poco de cada uno, y a partir de eso vas creando tu propio estilo. O sea, como que al principio te dicen que vos tenés que ir por un camino, pero en realidad no, tenés que copiar. Eso. ¿Ya, ¿Arranco? ¿A vos que te hubiese que te un Y a mí me hubiese gustado que me digan que me fijen los, en los fotógrafos de antes, en los profesionales de, del siglo pasado, ponele comprar libros, ya que en Instagram ponele hay fotógrafos que no, que no tienen Instagram, entonces no lo podés ver, entonces tenés que buscar cosas más antiguas y sacar ideas más concretas, qué sé yo, algo de eso. ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezaste a sacar fotos? Cosas. Primero, que no te compares con nadie porque es lo peor que puedes hacer. Cada uno tiene lo suyo. Segundo, es que no pierdas nunca tu esencia, que por más que uno va experimentando distintas etapas siempre hay algo que a uno lo apasiona, le gusta más que lo otro. Y la tercera es que saquen muchas fotos. Me gustaría implementar estas tres cosas ahora en mi vida, pero no puedo pero esas son las tres cosas que yo digo. Bueno, y ahora ya estamos afuera de casa. Eh, a todos se nos apagaron los teléfonos, que es lo que usamos para grabar normalmente los vlogs, así que mi parte quedó para el final. Eh, creo que me hubiese gustado que me digan eh, no me preocupe por tener un estilo por buscar un estilo sino que por ahí como dijeron los chicos que vaya tomando de los otros fotógrafos o de las otras personas cosas que me inspiren los recursos que me ayuden a sacar fotos y, y por ahí como dijo Sofi de no perder la esencia ¿no? de que en la foto que haga no sea una réplica de una foto que vi sino usar ese recurso para tener mi propia foto y que después de un millón de fotos de pronto vas a tener tu estilo pero no volverse loco por eso creo que cuando empecé a sacar fotos me volvía loco por tratar de dejar mi marca y la marca era yo era mi foto yo como persona haciendo la foto y no el diseño en sí. así que nada eso si tienen algo que les hubiese gustado que le digan eh, lo pueden dejar abajo estaría muy bueno interactuar con ustedes y saber eh, las opiniones del resto hasta la próxima ahí nos habíamos olvidado de algo recuerden suscribirse darle like comentar todas esas cosas nos super sirven y Próximamente se viene un video en el que vamos a hablar de cómo armamos las mochilas para ir a la montaña, muchos nos pidieron eso, así que ahora sí, nos vemos.